Me acaban en una finca que yo tengo allá en Pacuelle, en eh, una finca que tengo en La Loma. ¿Cómo? ¿Quiénes quiénes están haciendo esto? Bueno, se sabe por sus unos cuantos que hay, no les puedo decir nombre, pero... es acabándome que están. Y si yo lo fallo, o sea, lo, lo, vamos a ver lo que hago con ellos. O sea, ¿de nada vale sembrar entonces? No, no vale sembrar. Todo el mundo es grito. Además, los que me llevan a todo el mundo por ahí. ¿Dónde son? Eh... al tabalero Arriba. Y aquí en Lovejujo, eh... en el tabalero Abajo, aquí abajo. O sea, entonces, ¿qué llamaron ustedes a hacer en las autoridades? A ver si nos ayudan con eso, ladroncito, porque si no, no va a decir que uno no va a poder traer los frutos a la ciudad por eso mismo, porque es que nos acaban con todo. Bueno, el nombre suyo, es...